Entonces, en esta ocasión vamos a contar con Irene, Inés, perdón. Inés de, de Goteo, que nos va a venir a contar un poco la, la herramienta de Goteo, que nosotros, la verdad, siempre contamos en nuestras formaciones de finanzas alternativas, porque creemos que es una herramienta bastante potente e innovadora, que, nada, que apoyan a proyectos ¿no? con, con impacto positivo en la comunidad, que tienen en cuenta digamos, la economía social y solidaria, el medio ambiente, entonces creemos que es una, una herramienta de financiación, que ahora nos va a contar si realmente es financiación o no es financiación, qué es goteo, y para que también la tengan en cuenta para vuestros proyectos. ¿sí? Eh, luego que Inés nos cuente un poquito todo esto, también le vamos a pasar un, una herramienta que tenemos, que es nuestro corchito, nuestro lienzo de, digamos, de ideas, para que ahí ustedes también puedan dejar vuestros contactos o vuestras ideas para los próximos encuentros que hacemos en las comunidades de emprendizaje que propongan temas, porque lo interesante es que ustedes puedan apropiarse de este espacio y puedan proponernos los temas y nos van a poder organizarlos de, de vuestras necesidades para los proyectos de, de emprendimiento. Eh, las CEPs, como saben, no sé si saben, se hacen un miércoles al mes, de 9 y media a 11 y media, son dos horas, y la próxima actividad, igualmente, que no es, dentro de, no es, EPS, es la CEPs, es una píldora formativa que vamos a hacer el 24 de febrero, que es eh, Estrategias de Marketing Digital. Así que después se pueden inscribir también en nuestra web, que lo encuentran. Y ese, por ejemplo, esa píldora formativa la va a dar una voluntaria economista, que es especialista en marketing y, y comunicación. Y también ha participado en estos digamos, estos encuentros de los miércoles. Y hoy por hoy ella está, digamos, quiere dar a quiere dar esta formación. Así que también siéntanse que ustedes este espacio lo pueden utilizar para digamos, desarrollar vuestros conocimientos y habilidades. Por eso decimos que son comunidades, no es como una píldora formativa que es más de, de herramientas o de formación específica. Y estos encuentros son más, digamos, de, de comunidad, tal cual se llama. Así que aquí termina mi, mi intervención. Inés, cuando quieras, y bienvenida. Pues... Pues mil gracias Romina y economistas porque la verdad un placer poder aprovechar esta plataforma para contaros un poco goteo, acercar goteo a, a proyectos que pues que igual no tienen el crowdfunding en su radar y pues una sesión así, una sesión así, ping, de repente se enciende la botellita y a lo mejor podría encajar. Eh, Vamos, os propongo empezar con una pequeña dinámica muy sencilla para, para conoceros y eh, conocernos un poquito. Eh, y eh, la forma de funcionar, y va a haber otras dinámicas a lo largo de, de la sesión, es que os metáis en eh, menti.com e introduzcáis un código o que cliquéis en el, en el enlace que os voy a os copio ahora esto en el chat para responder a unas preguntitas, entonces os acabo de poner ahora en el chat eh, a donde tenéis que ir, os recomiendo que uséis otro dispositivo, un móvil o, o una tablet si tenéis o es, es como más sencillo a la hora de manejar el, el, el, los, el, la pantalla del zoom y lo otro a la vez, entonces yo voy a... Abrir esto y también os voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo los resultados y así nos vamos conociendo un poquitito. Lo ideal sería que os presentéis un poquito y a mí me gustaría saber más sobre vale si tenéis una idea o vale, no tenéis idea todavía o estáis ya un poquito más consolidadas, tenéis el, el proyecto más avanzado, un poquito en... en, en una frase, en qué punto estáis o si queréis contarme el sector en el que estáis emprendiendo o bueno un tuit, es, es difícil concentrarlo todo en, en un tuit pero realmente es un ejercicio bastante útil también, cuando tienes un segundo o cinco segundos para presentarte a alguien, cómo lo harías idea preliminar vale, o sea que realmente poquito a poco estáis, estáis ahí comenzando Vale, información total, pues esto así ya nos tenéis ahí en, el, en mente y ya sabéis de qué estamos hablando cuando hablamos de, de crowdfunding. Sin idea, proyectos de medio ambiente, genial. De formación yo soy ambientóloga, así que eso me llega, me llega al corazón. Gloria... Tiene que ver sobre un libro sobre conciencia, la nueva conciencia. Ajá, interesante. Luis Arvide, formo parte de un grupo promotor que estamos haciendo con vosotras una campaña para financiar una ILP para... Ajá, ajá, vale. Ya, ya habéis empezado campaña, ya estáis eh, como trabajando el formulario, entiendo. Marca personal, José Ángel, idea de coworking rural, transición ecológica, evolución humana. Vale. Eh, marca personal sobre hábitos saludables y consumo natural responsable. Vale. Inma, una compilla estamos, nos estamos uniendo para, ahí se me ha cortado. Eh, hacer una asociación para proyectos de salud mental y género, qué interesante. Genial, chicos, vale, pues, eh, pues muchas gracias y para seguir un poquito, bueno, igual dejamos esta pregunta porque ya más o menos yo creo que veo el punto en el que estáis. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ya pasa la presentación y empezamos. Genial, pues oye, encantada, la verdad, de conoceros. Genial, pues a ver, voy a pasar estas. Bienvenidas, esta es La Dinámica. Os cuento un poquito cómo he planteado la sesión de hoy. Os voy a introducir al, al crowdfunding y también os voy a contar goteo, las especificidades de goteo. Eh, también para mmm, poneros en, en contexto las, las vías que tiene, que tiene el crowdfunding más allá de la financiación, que de hecho era el título de la... De, de la sesión de hoy, así que ya veréis que um, brinda oportunidades eh, bastante potentes para, para lanzar proyectos y también haremos alguna dinámica y os contaré un poco el intríngulis del crowdfunding para quien esté pensando de verdad hacer una, una campaña. Y si nos da tiempo hablaremos de algunos ejemplos, pero bueno, la idea es que, que vayamos Mm, eh, primero como asentando bases, veremos al final qué tal vamos de tiempo. Entonces el crowdfunding, eh, como su nombre indica pero es en inglés, eh, es la financiación colectiva, es el recaudar financiación por medio de eh, pequeñas aportaciones, muchas pequeñas aportaciones para conseguir un objetivo de financiación. Eh, es una manera alternativa a la financiación tradicional pero también complementaria entonces si estáis pensando en, en créditos y bueno, en estas opciones más tradicionales es completamente eh, eh, complementario e incluso hasta en ocasiones hasta lo puede potenciar porque el crowdfunding como ya os voy a ir contando puede servir como, como de aval ¿no? es, un, es una prueba que, que, que refuerza mucho y que es eh, bueno, hay que pasarlo y pasarlo ya con, se, eh, implica que el proyecto mm, es bastante sólido en fin ahora os cuento un poco más eh, y bueno, como la imagen indica bueno, hay, hay dos interpretaciones de la imagen, es eh, que hace falta muchas personas para, para que funcione la orquesta, para que suene la melodía, eh, entonces mm, ahí o, eh, o es la forma tradicional, bueno es la forma actualizada de pasar la gorra, eh, ahora mismo de pasar la gorra después de un concierto, después de una actuación, eh, es la, ahora mismo es, mm, es la forma actualizada y, eh, eh, y digital, es lo que os quiero decir, entonces no os olvidéis que el crowdfunding es un canal digital. Entonces, hay que saber manejarse un poquito en, en, ese, en ese ámbito. Eh, a ver, el crowdfunding va más allá de la financiación. Tenéis que planteároslo como que eh, es una exposición a vuestra comunidad. Os va a permitir validar vuestra idea, validar vuestro proyecto, validar cómo responde vuestra comunidad. Eh, os va a permitir testar productos, si estáis trabajando un producto y estáis pensando en lanzarlo a, al mercado, lo podéis usar um, de, de prueba. Eh, os va a reforzar como proyecto internamente, no deja de ser una campaña eh, tal y como la planteamos en Goteo, es una campaña de 40 días, eh, más 40 días son... Hola, sí, sí, se cortó un segundo. no bueno, vale. Vale. Es el estar trabajando bajo presión eh, para conseguir un objetivo eh, que es bastante importante para el futuro del proyecto. Entonces alinea mucho al equipo y y a la par que eh, eh, le pone a prueba con su propia comunidad, con sus propios aliados estratégicos. Es, es un momento como de, de refuerzo gordo y muy concentrado en el tiempo eh, que, que, bueno, hay que hay que considerar. Eh, también permite ampliar públicos eh, ahí a través de las recompensas. Luego os cuento un poquito más cómo, cómo lo planteamos pero es eh, la oportunidad de salir de las, los círculos más cercanos, eh, de los ya conocidos y pensar en, en agrandarse un poquito. Hay varios tipos de, de crowdfunding, voy a pasar muy rápido sobre esto. Eh, el solidario, eh, que es eh, una donación sin esperar nada a cambio. El de recompensa, que es donde nos eh, marcamos en goteo, que eh, eh, bueno, es, eh, la persona hace una aportación económica y a cambio recibe un pequeño detalle. Eh, y luego están el, el crowdfunding de préstamo y el crowdfunding de inversión, que se acercan más a formas más tradicionales, eh, adaptados a la, a la multitud. Entonces el préstamo... Eh, son personas que tienen un fondo y, y dejan dinero eh, que se devolverá más adelante y la inversión eh, bueno, es una participación en realidad que, que esperan un retorno financiero. Eh, pero bueno, no voy a entrar en eso, nos quedamos en el crowdfunding de recompensa, que es donde se encuentra Goteo. Luego os explico un poquito más esto del matchfunding, para por si os topáis con ello, para que sepáis de qué hablamos. Eh, bueno, y que sepáis que es un, un sector eh, ya bastante consolidado en Europa y en España eh, desde, el 2000, desde el final de los años 2000, Goteo lleva desde 2011. Y, y bueno, es un sector um, bien, bien consolidado con, con representación en, en Europa y bueno, en España es el quinto país por volumen de recaudación con 159 billon, millones en total. O sea, se va, se va notando que, que coge bastante fuerza. Eh, voy a seguir con, con goteo y luego hago ronda de preguntas quizás. Entonces, para que, eh, situarnos bien, Goteo es una plataforma eh, digital, una plataforma colaborativa digital. A través de la plataforma, los eh, proyectos se presentan. Eh, si pasan el proceso de, de asesoría, eh, se publican y entran en campaña. A través de la plataforma también, los donantes, los cofinanciadores, realizan sus aportaciones. A través de la plataforma, eh, desde Goteo, gestionamos un contrato, un contrato con los equipos impulsores. A través de la plataforma, los equipos impulsores eh, se comunican con los cofinanciadores. ¿vale? Entonces, es manejarse dentro de, de la plataforma de Goteo, goteo.org, meteros y empezar a, a, a ojear un poco cómo, cómo, cómo funciona. Eh, la, la especificidad de goteo, es un, está, la plataforma está gestionada por una fundación sin ánimo de lucro, eh, por lo, con lo cual hay unas eh, desgrabaciones fiscales, unas ventajas fiscales, ya os comento un poquito más. Es el, el, el tipo de proyectos que entran en goteo, que tienen que tener un fuerte compromiso social eh, que nosotros evaluamos, que vosotros definís en, en, en el formulario de la plataforma y que nosotros, bueno, eh, obviamente entiendo que si estáis aquí con Economistas Sin Fronteras, compromiso social hay y lo he visto en, en lo que hemos comentado y, y lo que habéis escrito al principio, vuestros proyectos, entonces a priori no, había, no habría problema, pero pero hay que, hay que tenerlo en cuenta, es, es parte de nuestro ADN, nosotros mismas eh, eh, trabajamos mucho lo que es transparencia, nos, nos es, eh, nuestra, nuestro código es abierto, o sea todo lo que es el retorno colectivo, el, el beneficiar a, a cuantas más personas posibles, el... Eh, pues todo eso para nosotros es central para goteo y para los proyectos que entran en goteo. Eh, mencionar también que es una plataforma no solo eh, de, para aportaciones monetarias, sino que ofrecemos la posibilidad de, de, anunciar, o, sí, de anunciar la necesidad de colaboraciones eh, que sean eh, por ejemplo, la necesidad de la cesión de un espacio, de que alguien nos deje algún material, alguna maquinaria, algún voluntariado. Eh, hay un espacio reservado en la plataforma, aparte de las aportaciones monetarias. El compromiso social que os he comentado, eh, nosotros lo definimos así. Mm, hemos clasificado... Mm, los distintos compromisos sociales en huella ecológica, huella social, huella democrática, también lo marcamos dentro de los, de los ODS. Entonces, si, si os metéis a, a formular un proyecto en goteo, eh, os pediremos que seleccionéis, eh, que, que os ubiquéis un poco en, este, en esta matriz y que defináis con vuestras palabras eh, vuestro compromiso social, como, eso, como os he comentado el código es abierto y unos datos así para que tengáis eh, en mente el volumen de o la dimensión de goteo que desde 2011 la, la hemos financiado eh, 11 millones y medio de euros. Eh, es una plataforma que usan 220 mil usuarios. Y, y bueno, y, y muchos de los proyectos, la mayoría de los proyectos que entran en Goteo acaban financiándose el 80%. Eh, esto es porque en Goteo ha, hacemos un acompañamiento bastante cercano antes de, la, de lanzar a campaña y durante la campaña también, entonces no estáis completamente solos. Nosotros nos encargamos de asegurarnos de que si os lanzáis a campaña tenéis todos los elementos eh, necesarios para, para que sea de éxito. Eh, sigo. Os he comentado que era eh, una plataforma gestionada por una fundación. Eh, nuestros valores están completamente alineados con la economía social y solidaria. Somos parte de las redes de economía social y solidaria. Eh, y esto hace, al ser fundación, os comento, eh, permite que eh, los proyectos, eh, perdón, los donantes, los cofinanciadores que hagan aportaciones a vuestros proyectos, técnicamente hacen una aportación a la Fundación Goteo, que luego la Fundación Goteo os hace la, la, la transferencia de fondos a vosotros, los proyectos. Pero ese paso intermedio de pasar por fundación eh, permite que las aportaciones puedan desgrabarse eh, fiscalmente. Entonces es una ventaja eh, muy grande y que solemos recomendar que utilicéis en vuestras campañas, en cómo describís vuestras recompensas, porque al final una aportación económica de 10 euros a alguien eh, como gasto real Ahora mismo, tal y como está la legislación, se le puede quedar en 2 euros. O sea, realmente en el momento aporta 10, pero con la desgrabación eh, se desgraba 8 euros. Entonces es, es un mensaje bastante, bastante llamativo. Eh, no os he mencionado, pero bueno, eh, que sepáis que toda esta gestión de la plataforma, el acompañamiento a proyectos eh, de la Fundación, eh, implica que nosotros... Eh, tengamos una comisión del 5% de la recaudación que, que los proyectos eh, de las campañas ¿no? que, que, que se lanzan, si sí son exitosas por supuesto eh, esta es la desgrabación eh, y bueno, alrededor de la plataforma eh, Goteo trabaja otras líneas y van en torno al hecho de que eh, lo que os he comentado un poquito al principio, que el crowdfunding es, sirve como un poco como, como aval para, para otras cosas, para quizás pedir otras vías de, de, de financiación generalmente éticas, eh, de la banca ética. Eh, y también que es un, es un proyecto en sí mismo y, y veréis que el formulario eh, es un, un, pequeño, un pequeño canvas en sí mismo de formulación de proyecto. Entonces a raíz de eso trabajamos otras líneas eh, como pueden ser... Eh, pues el, el match funding, ahora os cuento, la combinación con otras fuentes de financiación, hacemos eh, formación y capacitación eh, para crowdfunding en, en talleres eh, eh, y bueno, seguimos constantemente, estamos innovando y, y viendo cómo podemos combinar para tener más, más impacto. Eh, más impacto una mención al match funding para que lo localicéis es la combinación del crowdfunding con eh, la financiación pública eh, como puede ser una, unas subvenciones tradicionales entonces de lo que se trata es que la institución eh, matchea es decir dobla los fondos recaudados por el crowdfunding esto hace que eh, bueno conseguís el doble de, de financiación, eh, pero también para los proyectos os supone un apoyo institucional muy fuerte. Además, como suele ser eh, las, las convocatorias de match funding, eh, se suele trabajar en grupos, se hacen unas formaciones, unos acompañamientos a varios proyectos a la vez. Eso hace que, que se genere ahí un espíritu de grupo potente y también eso permite la interacción entre, entre los proyectos que, que están en una convocatoria de Match Funding. Eh, y ya llevamos bueno, trabajando en esto también muchos años. Eh, si queréis meteros, si os metéis en la página web de Goteo, veréis que ahora mismo estamos con una en Arrelat en el, en el Valle de Arán. Eh, pero por ejemplo con la diputación de Puzcoa ya llevamos cinco ediciones eh, de metacultura que, que permite eh, financiar proyectos culturales por ejemplo, cofinanciar eh, proyectos culturales junto con la diputación eh, y luego eh, con esto que os comentaba de mm, de la, del mini canvas, que, que lo, lo, lo digo yo así, eh, al final eh, también nos vemos involucrados en proyectos y estamos desarrollando proyectos de capacitación integral, que eso significa que eh, entran eh, o proyectos como vosotros, que estáis desarrollando vuestra idea, estéis recibiendo asesoramiento, eh, legal, eh, de proyecto, de comunicación y al final de todo ese recorrido eh, la opción de lanzarse a, a hacer un crowdfunding como culminando un poco todo ese proceso de, de acompañamiento al emprendimiento. En Cataluña eh, estamos trabajando en, en, en Crowd Coop. Eh, y, y la verdad, vemos que, que, que, funciona, que funciona muy bien, estamos ahí desarrollando eso. Entonces me voy a parar un momentito y por saber cómo, cómo se está llegando la información, si tenéis algún comentario, alguna duda, eh, qué tal voy de, de rapidez, si voy demasiado rápido. Eh, en fin, ahora pasaremos un poco más al al contenido del crowdfunding, pero por saber un poco cómo. A ver, Luis aquí tiene una consulta para uh -huh. romper un poco el hielo, así yeah. a ver, salen unas preguntas, dudas, que la verdad yo me estoy apuntando a algunas cositas. Uh -huh. Hemos visto que, Luis Luis dice, hemos visto que para cumplimentar el formulario de goteo es, preci es preciso pasar por y rellenar el apartado recompensas no es posible hacerlo sin recompensas para un proyecto como el nuestro, promoción de una renta básica incondicional, no nos parece coherente una compensación material por la colaboración que consolidamos. ¿Qué opinas, Inés? Eh, bueno, eh, sí, bueno en, en goteo sí que eh, trabajamos con recompensas porque pensamos que es una forma de, de llegar a más gente. Eh, luego las recompensas, y lo vemos un poco más adelante, eh, no tienen por qué ser eh, productos o físicos, o incluso digitales. Pueden ser también cosas simbólicas. Ya depende de cada tipo de la naturaleza de cada, de cada campaña. Las campañas más de incidencia, como, como la tuya, eh, sí que suelen y les suele funcionar bastante bien eh, recompensas simbólicas tipo... Eh, Agradecimientos, o, o es todo, está en cómo formules la recompensa. Entonces, si, si, si encuentras una, una narrativa interesante y que vaya a motivar y a movilizar a, a vuestra audiencia, a, vuestra, eh, a vuestras bases y a vuestra audiencia, eh, a lo mejor lo puedes conseguir. Nosotros solemos recom recomendar eh, utilizar, bueno, Utilizamos las recompensas porque significa un plus al, al, a la campaña. Es como ya, ya que estoy como, como cofinanciador y ahora nos metemos en la piel de cofinanciadores, llegas a un proyecto y dices, uy, qué interesante, pero es que además si, si dono tanta cantidad, me, van a, me, me llevo esto. Mira qué bien, que es, un, es un pequeño plus que puede animar a, a, a que hagan aportaciones. Vale, genial, pues eh, os propongo ahora para hacer un, cambiarnos un poco el chip de ponernos en la piel de cofinanciadores y os voy a volver a pedir que os metáis en, en menti.com y vamos a jugar a la diana de criterios. Es bastante sencillo, no os preocupéis. Eh, se trata de que... Eh, a ver, os pasa aquí los enlaces y los códigos. Se trata, seguramente ya os ha pasado, que o sea, sería ideal ¿no? que os haya pasado, que os haya llegado una campaña de, de, de crowdfunding y un poco le echáis un ojo, o miráis el vídeo, miráis las recompensas y estáis ahí analizando si vais a donar o no. Entonces, eh, ¿qué criterios se usan eh, para dar ese paso? de realizar una aportación o no. Y esto sirve como proyectos para ir entendiendo qué, qué aportáis, qué podéis aportar según a qué público. Entonces, metiéndos ahí en menti.com y con el código 112674. A ver, os comparto pantalla. Vamos a ver, eh, hay una serie de preguntas a responder. Eh, y vamos a ver un poco cómo os, cómo os situáis vosotros y, y vosotras con, con este planteamiento eh, como potencial cofinanciador, donante o inversor ¿qué es importante para ti de un proyecto? entonces está que, que sea original yo la verdad que lo valoro bastante que aporte productos, servicios o valores a la comunidad que sea afín a, a la economía social, eso puede ser muy relevante también, que pueda crecer, que sea escalable, eh, que los recursos solicitados sean coherentes con sus objetivos. Eso es una cuestión de, de, de equilibrio, de, de transparencia también. Entonces, a ver cómo, cómo lo veis. Mira, que aporte productos, servicios o valores a la comunidad. Lo valoráis mucho, que sea afín a la economía social, también lo valoráis mucho, la coherencia, recursos, recursos objetivos. La siguiente pregunta eh, es sobre los impulsores de un proyecto, porque no dejamos de, de echarle un ojo a ver quién, quién está pidiendo esta financiación. Es un poco todo lo relacionado con la reputación, con, con lo que promueven, entonces eh, las opciones serían que tenga visibilidad en la red y cuenten con una comunidad de seguidoras online, eso, eso significa que ella tiene cierto bagaje, cierta, cierto apoyo, entonces eso puede eh, animaros también a donar, que cuenten con un equipo bien formado, pues sí, es, es bastante importante también que tengan una buena reputación en el sector eh, que trabajen con organizaciones y colectivos con buena reputación que promueva relaciones laborales justas súper importante bueno para, según para cada quien, claro veo que lo, que lo valoráis también entonces bueno es toda una serie de criterios que también debéis tener en cuenta como proyectos eh, de que si os lanzáis a una, a una campaña de crowdfunding pues van a estar ahí un poco mirando, mirando de cerca a ver quiénes sois, por dónde os movéis qué habéis hecho ya, quién os sigue Ajá. mira, qué interesante voy a pasar a la siguiente pregunta Mira, las relaciones laborales justas que sí. parecen importantes, qué bien. Pasa a la siguiente. Eh, mira, ya habéis contestado. Eh, respecto a los retornos eh, del proyecto, pues pueden ser que tenga atractivo porque resulta inspirado el proyecto, que integre a la comunidad en el propio proyecto, es un factor de innovación social ahí muy potente, veo que funciona para vosotros es muy importante que sea respetuoso con el medio ambiente o promueve conciencia y acción ecológica eh, que cuente con actualizaciones por ejemplo que no se queden los primeros resultados Ajá. que de libertad en el uso de sus resultados, open source eh, que el retorno sea, bueno ya lo he contado el atractivo y la, la inspiración del proyecto valoráis mucho la en la, la acción ecológica por lo que veo y la comunidad, la integración de la comunidad en el propio proyecto genial, pues eh, voy a vamos a pasar a la siguiente fase que voy a pasar a contaros un poco el, los misterios del, del crowdfunding claves del éxito lo he puesto a ver, eh, ten, tenéis que tener en cuenta varios aspectos. Primero, eh, estáis pidiendo, pidiendo financiación, pero tenéis que ser muy realistas con respecto a la comunidad que ya tenéis. Eh, hay que encontrar ese equilibrio, no podéis estar pidiendo una fincia, mucha financiación si sí, eh, Día cero de campaña no tenéis eh, muchos apoyos ni eh, en redes sociales ni fuera de las redes sociales, no tenéis, eh, eh, digamos que si estáis solos, todavía muy solos, no habéis hecho un pequeño trabajo de, eh, de alianzas eh, incipiente, no tiene por qué ser eh, súper desarrollado, pero... Eh, al final eh, va a funcionar el crowdfunding porque tenéis apoyo y vuestros apoyos os van a, os van a difundir, entonces tenéis que encontrar ese equilibrio. Y esto además eh, que tengáis que tener en cuenta vuestra capacidad comunicativa, si tenéis experiencia en comunicación, en comunicación digital, en, en, en cómo mover mensajes... Eh, en cómo vais a presentar las recompensas. Entonces, al final son como tres, tres factores que, que se interrelacionan entre sí y que, y que vosotros valoráis si con eh, vuestra comunidad y vuestra capacidad comunicativa vais a poder llegar al objetivo que, que os estáis marcando y con las recompensas que veáis que tengáis alguna, alguna potente. Eh, elementos clave, eh, es importante que os pongáis en situación de que os estáis dirigiendo a posibles cofinanciadores, tenéis que presentar bien la idea de forma directa, clara pero también inspiradora, eso está claro, eh, de una forma transparente, eh, tenéis que presentar un presupuesto también lo más transparente posible Encontrando ese equilibrio entre no pedir demasiado pero pedir suficiente eh, y, y, y explicar que, cuál es vuestra necesidad eh, presupuestaria al margen de lo que contéis eh, como, como proyecto y como, y como, como misión y storytelling. ¿no? Al final eh, son dos cosas diferentes, pero bueno. Eh, la transparencia tiene que estar ahí porque quien nos done y vosotros mismos lo, lo, lo vivís cuando sois cofinanciadores mm, me inspira confianza a esto o no, o sea que eso es, eso es un elemento clave luego todo el componente visual es súper importante no os olvidéis que estáis en un medio digital entonces el vídeo eh, de presentación es, es, es muy importante es un porcentaje bastante alto de, de de que entre y cale la, la, la idea en el cofinanciador y todo el aspecto visual también en, en difusión en redes sociales y, y en vuestras redes pues al final un cartel, una imagen, una foto eh, en, en el medio digital es, eh, es muy importante tenéis que, que pensar ese aspecto. Las recompensas como hemos comentado ya y os, os daré algún, algún ejemplito más adelante y la comunicación durante la campaña. No dejéis de comunicar a lo largo de toda la campaña. Eh, estáis en campaña, eh, tenéis que llegar a ese objetivo y vosotros, los impulsores del proyecto, sois eh, los responsables de llegar a ese, a ese objetivo. Nosotros desde Goteo os acompañamos en todo ese proceso, os, os, os, os promocionamos en redes sociales, en nuestro boletín, pero al fin y al cabo... Eh, el ejercicio de crowdfunding en eh, las responsabilidades de los propios impulsores. Entonces mm, hay que estar ahí. Muchas veces pensáis que sois demasiado insistentes. Nunca se demasiado insistente cuando tenéis este este objetivo. Es más, es que si no, si no os hacéis ver, si no pedís es que no no os ven o no cala la idea. Entonces, eh, hay que ser muy insistente. Es, es un momento de campaña y es a todo o nada. Hay que, hay que ir a por ello. Eh, sigo con claves. Eh, la forma en la que eh, presentéis el proyecto es muy importante. Eh, ya os lo he dicho, el storytelling eh, y la gráfica también os he mencionado y, y toda la parte audiovisual. El equipo... Mmm, es un trabajo de equipo. Nosotros siempre pre preguntamos al final si sois eh, impulsores eh, individuales. Eh, eh, bueno, es que el crowdfunding es muy intenso, entonces siempre reco recomendamos que os apoyéis, que alguien os eche una mano, que os rodeéis de gente que, que, que vaya a poder acompañaros eh, en, en en, en todo el proceso y, y sobre todo durante la campaña, también por compartir ideas de, de creatividad durante la propia campaña, no hay momentos que hay un poco que reubicarse, pues, pues, pues es importante. Entonces, bueno Hay impulsores que, que funcionan genial y que, son, que están acostumbrados a, a estos medios y que se apañan genial, pero en general recomendamos mmm, rodearse. El presupuesto, lo que os he comentado antes, eh, realista, pero eh, realista pero bueno, tiene que ser el presupuesto que, que, que os encaja para, para poder llevar a cabo el proyecto. En cuanto a la comunidad, ahora os comento un poquito más, pero eh, es muy importante que defináis vuestros públicos, diferentes públicos. Eh, para diferentes recompensas diferentes tramos de aportación eh, y un dato que os doy eh, que es bastante importante para tener en cuenta es que eh, una campaña en sus primeros días de lanzamiento en la primera semana eh, es importante que ya haya recaudado el 20-30% de su objetivo es importante porque eso hace un efecto llamada, o sea si eh, os pasa a vosotros mismos. Llegáis a una campaña y veis que ya lleva 20 días de campaña y que solo ha recaudado 15%. Uy, algo falla, ¿no? Es esa sensación de qué raro. Mm, tampoco me llama tanto la atención, pero si a los 20 días de campaña ya va por el 60% y dices, uff, pues venga, hay que echarle una mano, venga, vamos. Es, es el efecto, el efecto llamada, el efecto restaurante que si lo ves, bueno. Cuando, cuando pasaba, cuando íbamos, cuando salíamos, pero ves el bar que está medio vacío y al lado el que está lleno, dices, pues me voy al que está lleno, en realidad. Entonces, mmm, tenedos en cuenta a la hora de planificar vuestra campaña, hay el momento inicial, contad con vuestros eh, más allegados, familia, amigos, compañeros, Gente, gente incondicional que os apoya, les preparáis y les decís, mirad, estos días por favor tenéis que ahí aportar y luego ya podéis seguir trabajando los distintos públicos a lo largo del resto de la campaña y bueno, lo que os he comentado de que no estáis completamente solos desde Goteo os, os estamos ahí apoyando eh, rápidamente estoy mirando el tiempo, vale, rápidamente el ciclo de... De, de funcionamiento de una campaña, eh, no quiero ir en detalles, pero desde que presentáis una propuesta de, de campaña hasta que publicáis, hay un proceso de acompañamiento, nosotros vamos viendo si, si estáis en medida de lanzaros o no hay veces que os recomendamos de hecho esperar, que vemos que todavía no tenéis suficiente comunidad, suficientes apoyos, hace falta trabajar en la, en la formulación del proyecto, entonces os recomendamos seguir trabajando en ello y más adelante volverlo a plantear. Y cuando ya estáis listas, eh, nos, o, os publicamos, entonces ahí ya vosotros tomáis las, las riendas de vuestra campaña, son 40 días para llegar a un objetivo mínimo, eh, a todo o nada y son otros 40 días para eh, llegar a un objetivo óptimo que ya no que ya es todo lo que sume mejor entonces generalmente eh, la intensidad mm, pasa en los primeros 40 días pero eh, bueno es una medida nosotros vemos que el, el estar en campaña durante en esa cantidad de en ese tiempo eh, os permite a los proyectos, mmm, o sea, es, es un tiempo ideal porque os permite, os da suficientemente tiempo para llegar a vuestro objetivo e ir reorientándoos eh, a lo largo del, de, de la campaña, pues son, son 40 días, entonces igual a los 20 días cambiáis de estrategia, pero al mismo tiempo eh, no es no es público y lo dejo hasta el infinito porque en ese caso si no estáis en modo campaña no se recauda. Eh, y bueno, después cuando ya hayáis, cuando se acaba la, la campaña, gestionamos un, un, un contrato entre Fundación Goteo y vosotros los impulsores del proyecto y se está todo en orden, en orden nos hacemos el traspaso de, de los fondos. Un apunte no subestiméis el trabajo de, de seguimiento post campaña de las recompensas eh, es contactar con cada cofinanciador eh, y un poco cumplir con él con el compromiso que habéis que habéis mmm, establecido con ellos eh, de, de hacerles llegar esas recompensas que desde goteo os damos todo todas las facilidades del mundo mmm, ay, un año por delante para hacerlo, pero bueno, que, que hay que medir un poco o también, no sé os hay motivado para hacer recompensas creativas, pero, pero hay que tener eso en cuenta, claro. Eh, un poco para insistir en el tema de la transparencia, eh, pues eh, es, es, es importantísimo y es lo que es un elemento que da confianza al cofinanciador. Eh, nosotros... Os pedimos que lo desgloséis bien, eh, lo tenemos dividido en varias eh, tareas, infraestructura, material y eh, como elemento os digo que no os olvidéis de, o, o bueno, os, os sugerimos que incluyáis los gastos de la campaña misma, que son la, la comisión de o las comisiones del banco y de, y de Paypal. Si lo elegís, esto lo podéis incluir en vuestro presupuesto mínimo. Es, totalmente es normal y es transparente y, y de hecho así no tenéis que descontároslo luego por otro lado o de la recaudación misma así que incluiroslo en vuestro, en vuestro objetivo mínimo recompensas eh, bueno aquí eh, recomendamos que hagáis un, un trabajo de evaluación de vuestros públicos eh, Recomendamos que hagáis una, una escala bastante amplia y que tengáis en cuenta que la, la donación media puede rondar entre los... Depende del proyecto, depende del público, depende de las recompensas, ¿no? Pero al, al, al, entre los 30, valores de los 30, 25, 30, 40 euros, ahí están donde y la, el máximo de aportaciones. Eh, entonces recomendamos entre... 15 y 100 euros, tener 5 o 6 tramos de aportación o, o, o, o recompensas. Eh, luego están las recompensas menores, que suelen ser más simbólicas, agradecimientos o, o, o el reconocimiento en eh, o créditos o reconocimiento en un, en un material, en un mural... Eh, una, o un agradecimiento digital, me estoy imaginando una foto firmada o una foto dedicada o una cosa así cosas más sencillas. Luego, en, el, en, el, en las aportaciones así intermedias, el merchandising suele funcionar muy bien, eh, con un diseño chulo suele funcionar bien y ahí es un poco donde soléis poner vuestros productos estrella eh, también os animamos a que valoréis y trabajéis colaboraciones con eh, otros aliados de vuestro sector o incluso no que puedan que puedan incluir sus productos como, como recompensas esto es un trabajo muy interesante eh, y aparte de reforzar vuestra alianza, pues ofrecéis una recompensa chula, a lo mejor un poco distinta de, de a lo que os dedicáis, pero, pero funciona muy bien. Y ya para, para mmm, aportaciones mayores, pues su suelen ser más de tipo más experiencial, bueno he dicho productos, perdón, vuelvo a, a los tramos intermedios, productos, servicios, cursos, eh, talleres... En, en ese sentido y ya pasando a, a recompensas un poco más más altas pues más eh, a lo mejor un evento o un encuentro personalizado o cosas así un poquito más, más exclusivas eh, aquí en, esta, en este ejemplo de 100 euros aportando 100 euros Early Adopter, quería comentaros este, también es que mmm, eh, vemos que como las recompensas son un elemento que permite dinamizar bien las campañas eh, podéis tener la, la opción de eh, al principio lanzar unas recompensas como exclusivas que eh, cuando aquí pone cofinanciadores, pero a lo mejor podéis lanzar una cantidad limitada de, de recompensas de estas recompensas exclusivas que permite, eh, bueno, el hecho de que se vayan a acabar esta super recompensa, a lo mejor anima a, a donaciones más, que, que la gente haga su, su aportación rápido. También podéis usar las recompensas y sacar nuevas durante la campaña, a mitad de campaña, cuando hay un momento valle, podéis plantearos de repente lanzar mmm, una recompensa chula que, que vaya a motivar a, a según qué público. Y luego ya las la, esta, este tipo de, de recompensas más altas eh, para organizaciones o para eh, o más de tipo patrocinio o más de tipo de, colab de colaboración, eh, solemos recomendar que si las, si las planteáis las trabajéis antes de la campaña que ya tengáis eh, entidades... Mmm, que, vayan a, que tengáis, las tengáis identificadas antes de la campaña, que hayáis tenido quizás conversaciones con ellas y que eh, hayan mostrado interés en hacer una, realizar una, una aportación económica a vuestro proyecto. Entonces las podéis poner, por supuesto, pero lo ideal es que tengáis ya eh, pensado a quién, quién, quién va a aportar, qué público objetivo es ese. Eh, solemos recomendar eh, pues en esta clasificar vuestros públicos objetivos, como os he dicho, identificarlos bien, ponerles nombres y apellidos. Está la familia, eh, los miembros de la organización, los beneficiarios, si, si, si hacéis un, una acción directa seguidores, redes sociales, patrocinadores, clientes, entonces es un poco todos esos, esos círculos, esas capas de cebolla y, y encontrar para cada uno de ellos la motivación eh, que puede tener a la hora de, de, de realizar una, oportuna, una aportación. En la intersección está ahí la reflexión sobre la recompensa, entonces no vamos a entrar mucho más en detalle, esto lo solemos hacer en talleres más, más largos pero sí animaros a que hagáis ese, esa reflexión. Eh, una, una aportación, unas palabrillas sobre el tema de la comunicación, eh, que también solemos hacer un taller mmm, específicamente sobre, sobre comunicación. Eh, hace falta un cuanto más planificado, más, pe, más pensado, más trabajado, elaborado eh, y ten, eh, lo tengáis en, adel, en, en adelante, ¿cómo se dice, en, por adelantado, mejor. Eh, porque claro, luego estáis en campaña bajo presión eh, y sacar de repente mmm, Mensajes de redes sociales, memes, imágenes, mini vídeos, eh, todo eso es un trabajo bastante denso. Entonces cuanto más tengáis eh, preparado en antelación mejor y también en relación con vuestros, con vuestros públicos objetivos. Eh, a lo mejor podéis plantearos a quién contactáis, en qué momento, por qué canales. Eh, le vais a llamar, le vais a enviar un WhatsApp, un email... Eh, a quién contactáis antes de la campaña. Mm, todo eso hay que, hay que pensarlo bien porque, como os digo, en el momento de la campaña eh, hay, hay tanta presión que, que igual la primera semana ha ido bien, pero de repente la, la segunda semana es como Gloops y ahora ¿qué hacemos? Ya no, ya no están subiendo las, las aportaciones. Entonces, cuanto más atado lo tengáis, mejor. Mucha creatividad. Eh, y, y también todo está en qué mensajes paséis eh, y en vuestra relación con, con vuestra comunidad. Al fin y al cabo, eh, nos no vale tener unos, una comunidad que nos no, no va a apoyar. Entonces, la construcción de ese vínculo pasa mucho por, por el relato, por cosas que hayáis, que hayáis hecho antes eh, y cómo os, os comuniquéis y os, y os conectéis con vuestra gente. Eh, una, una, una ventaja es que no deja de ser un, un medio digital que podéis estar midiendo los impactos de vuestras, de vuestras acciones eh, entonces podéis ir viendo que si habéis puesto posts en Facebook funciona mejor que Twitter porque os han llegado más aportaciones Las, obviamente todo lo que sea aparición en prensa eh, eh, tiene un impacto que se nota mucho en las campañas aunque hay que, hay que, hay que pensarlo bien ¿no? en la, la relación con la prensa eh, el poner en valor vuestras recompensas pues es que las tenéis que vender también las recompensas o sea no, eh, pues hay veces que mmm, podéis llegar a poner una camiseta una un no sé qué pero pff, es que al, al cofinanciador, al posible cofinanciador, igual no le entra así. Si le ponéis una imagen chula, un, lo, lo, lo, lo empaquetáis ahí de una forma divertida, le ponéis un, un título un divertido, pues ese tipo de cosas ayuda mucho. Eh, aumentar, bueno, nos pasa, bueno, deciros que el... el, el el call to action que hagáis en vuestras campañas tienen que llegar, eh, la, la, los posibles cofinanciadores tienen que aterrizar en vuestra página de proyecto de goteo. Hay veces que ponéis otro enlace a vuestra web o, o al vídeo, eso confunde un poco al recorrido de a quien vaya a hacer una aportación. Pasar el enlace de vuestra campaña de, en la plataforma goteo porque cuanto más fácil le pongáis el camino hacia la aportación económica eh, mejor y, y desarrollar alianzas estratégicas ya os he comentado un poquito antes el hecho de que eh, es, eso se trabaja por, por adelantado eh, no funciona que durante la campaña, ya lleváis 20 días y decir vamos a llamar a no sé quién eh, que hace cinco años que no hablamos con ellos de repente les voy a llamar eso se va trabajando de fondo eh, y, y, y en el momento de la campaña es cuando se ve si esas alianzas son sólidas o, o si no están tan consolidadas como, como pensabais. Hay, hay campañas que, que llegan a esa conclusión es, a veces y es una pena, pero bueno, es un, es un contraste con la realidad mmm, que, que puede venir muy bien. Eh, y voy a acabar yo creo aquí eh, y volviendo también a lo que os comentaba al principio y con todo lo que os he contado ahora, eh, supongo que ahora estáis llegando a entender eh, el hecho de que no es solo eh, el conseguir financiación, es una campaña de comunicación digital muy potente que os ayuda a consolidar vuestra, vuestra comunidad. Que os ayuda a ampliar públicos, a probar mensajes, probar estilos de comunicación, que os permite quizás testear productos, que os consolida como proyecto y como idea, valida la idea de, o valida vuestra idea. ¿no? El hecho de que la multitud eh, apoye, os apoye eh, es una forma de validación bastante, bastante fuerte. Y, y que también nos permite para organizaros internamente, para, para si, si sois un proyecto incipiente, ver cómo, ver cómo trabajáis, qué, qué capacidades tiene cada miembro del equipo. Y, y bueno, eh, si sois un proyecto incipiente también y, y estáis y queréis vender productos o servicios, también eh, es una oportunidad para captar nuevos eh, clientes potenciales. ¿no? Va en la línea de, de ampliar vuestra comunidad, pero también que tengáis eso, eso en mente. A lo mejor os, y probablemente os conozca gente que luego más adelante se convierta en, en cliente. Y por ahora yo creo que me voy a parar porque he hablado mucho y tengo hasta sed y quería saber qué... Que, ¿Qué preguntas teníais? ¿Qué opináis? Voy a dejar de compartir y así nos vemos un poquito. ¿Hay alguna pregunta, duda? Ajá, a ver, Yo quería preguntar, eh, Goteo, están un poco eh, los eh, cofinanciadores a nivel... Eh, España o va, va un poco a nivel europeo, eh, un poquito para que me esto, eh, por, por un lado uh -huh. eso. Luego la captación de cofinanciadores, entiendo que goteo lo que hace es eh, a su a, ayudan y además la, la gente que quiere eh, los eh, desde nosotros también habrá, desde la, la, eh, los emprendedores, recurrirán a su base de datos o a su campaña de marketing, pero además de ello, me, vosotros ayudáis con, con la búsqueda de vuestra ¿no? Entiendo que es así. Sí, Por otro lado. sí. sí. Vale. Y sí. luego, eh, ¿cómo implementas el crowdfunding dentro de una sociedad que ya está a punto de, de crearse? O sea, que ya tiene un plan de negocio sin haber contado con, con esta otra forma de, de financiación. Vale, eh, voy a empezar por la primera pregunta. Eh, la mayoría de um, usuarios y seguidores de goteo está en España porque, eh, porque es eh, donde nos hemos creado y, y, y bueno, orgánicamente es, es, es eso. Dicho esto, se presentan muchos proyectos latinoamericanos eh, que tienen ya una base eh, y una comunidad en sus territorios bastante fuertes y, y, y como tienen conexiones con España o con Europa eh, se suelen potenciar también desde, desde aquí también eh, pero bueno, desde Goteo mmm, suelen suele calar más los proyectos, los proyectos nacionales eh, en, Luego me has preguntado este equilibrio entre la comunidad del equipo impulsor y la comunidad de goteo. Es lo que os he dicho. Si vosotros tenéis el, el liderazgo y, y tenéis vuestra comunidad, luego nosotros añadimos con eh, post en nuestros boletines, en nuestras redes sociales. O sea, os damos ahí apoyo. Si vemos que nuestro proyecto está tirando eh, eh, Hacemos esa contribución de daros daros difusión en nuestros propios canales. Y lo último que me preguntabas, así, ah, eh, una sociedad que, que está a punto de crearse sí, y que no tenía esto, esto en mente, bueno, como. Es una, es un, se puede, en ese caso se puede plantear como un complemento, como un. a lo mejor no. no, no en ese caso, no tenéis por qué lanzaros a, a un crowdfunding eh, inmediatamente y dejarlo para más adelante cuando surja una necesidad eh, concreta eh, que necesite financiación. Un, se me ocurre. Un, bueno, de hecho, te, te, te contesto con un ejemplo muy de la actualidad: ¿no? nos están llegando muchas campañas que no son de formación de una nueva entidad o de un nuevo proyecto, sino una reorientación de un proyecto que ya existía. Y pues a raíz de la, de la crisis, de la pandemia y de la crisis, eh, están o creando un nuevo producto o tienen una nueva necesidad de eh, una plataforma digital o están adaptando su actividad y para ello necesitan financiación. O sea que en un momento de reorientación eh, funciona perfectamente también el, el crowd. Vale, muchas gracias. Mira, es interesante. Ahora. ahora que os veo la cara, me es mucho más fácil hablaros. Más personal. Total. Una pregunta, Inés, aprovecho. En la parte de comunicación, que tan digamos importante lo destacas, ¿no? lo que es la campaña. El tema de, usted, de vuestro acompañamiento formación, ¿pueden redirigir si vemos que no se llega al mínimo que está planteado dentro de los días, digamos, míos, porque hay que llegar a un mínimo de recaudación en el primer momento para poder continuar, ¿no? ¿Hay como un acompañamiento de goteo de la recomunicación o rediseño del planteamiento un poco de la campaña? O, porque también ahí supongo que el equipo le agarrará atención, o, ¿no? Okay, ¿Qué sí, en ese momento? Sí. Pues claro, nosotros eh, miramos cómo, cómo vais yendo y según el perfil de, de proyecto, lo que ya se haya hecho, eh, pues os sugerimos ideas de, de reorientación o de acciones eh, que, que vemos que puedan, que puedan funcionar. Pero claro, nos posicionamos desde, desde un poco desde la, desde la sugerencia, eh, porque desde sí os, os, os ofrecemos ahí una, unas opciones que igual os encajan o, o igual no, eh, pero, pero sí que solemos dar nuestra, nuestra opinión. A, bueno, pues mira, es que estos mensajes no están siendo llamativos, no, no estás trabajando la parte gráfica, um, estás haciendo um, pocas, pocas posts en redes sociales eh, o nos aseguramos de que hayáis, de que hayáis contactado con... con con alianzas y con, con organizaciones que tienen comunidades eh, digitales grandes y que lo hayáis hecho incluso de forma on, offline, eh, como esto que os llamaba de coger el teléfono y llamar. O sea, es un poco el, el estar acompañando y nosotros... Mmm, damos difusión en la medida de que vosotros o, a los proyectos os vemos, también, os vemos también implicados. Desde el día que, que publicáis, eh, os enviamos una serie de emails eh, con sugerencias también, pues al día 1, a la semana 1, al día 10, porque también cada momento de la campaña es, es muy diferente. Entonces, ahí siempre os mandamos ahí unas, unos pequeños tips que a veces os encaja o os da otra idea y a veces no pero bueno, un poco para seguir alimentando ese, esa reflexión y esa reorientación se hace falta así que sí, estamos, estamos pendientes pero realmente el, el, el motor lo lleva el equipo, el equipo el proyecto impulsor ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿A un proyecto que ya haya tenido experiencia de crowdfunding o ¿Aproximado hay? ¿Hay alguien por os ahí? Apetece, ¿Os apetece o os ha dado miedo el tema? Porque a veces queda bastante impresión, o sea, no es, no es fácil. Y siempre decimos que, no sé, por ahí corregirme, Inés, ¿eh? y ahora me gustaría, nos gustaría conocer algunas experiencias, pero como cuando siempre la gente viene como esa parte idílica del crowdfunding nos va a ayudar a conseguir el dinero que necesitamos y como bien vos decías, ¿no? buscar ese equilibrio de financiación real que te pueda dar el crowdfunding, depende de un momento del proyecto en el que esté, ¿no? uh -huh, y perfecto. realmente, o sea, si es la solución en ese momento, ¿no? porque también pasa eso, que cuando sabes todo lo que implica un crowdfunding, es decir, igual no te lanzas, no, no, hay que lanzarse. Sí, si ya entiendes cómo funciona la mecánica, todo es, <risa> ahí están dudando, si sí o sí, si sí, no. Eh, eh, a ver, es, es trabajo, está claro, es preparación, es trabajo, pero si lo tienes bien planteado, bien preparado, bien pensado, vosotros, o sea, simplemente con el hecho de todos estos elementos que os he dado, ya vais bastante avanzados y ya sabéis eh, cómo funciona la cosa y no vais de. de no pecamos de, de naives y de pensar que esto va a ser sencillo. Eh, pero es lo que os decía también, es que es una súper oportunidad os consolida mucho, eh, tanto de cara al exterior como, como, como, como, como el equipo. ¿no? Y, y, si lo, y si lo planteáis así como una oportunidad para ir probando eh, eh, y, y no os ponéis la barra demasiado alta, pero os la ponéis ahí lo suficientemente... Eh, alta la, la, la repetición, ¿no? Pero os ponéis ahí en un punto que os permita, que os impulse como proyecto ahí, eh, eh, y os dé la, la energía para y querer querer alcanzarlo, no que no que no que seas demasiado fácil, porque si es muy fácil no os lo vais a tomar como un reto y, y no lo vas a, no lo vais a aprovechar. Entonces ahí tenéis que encontrar ese equilibrio. Pero sí, eh, hay que pensarlo bien que pensarlo bien es estratégico es una herramienta estratégica también no exacto no no total claro total todo esto que para os comento de el proceso claro. que es para el lanzamiento sí, sí. mismo para sacar una nueva línea o, o para digamos fortalecerlo con lo que se viene haciendo no ampliar la comunidad uh -huh. que van a ser como dijiste vos la parte de próximos clientes también no que por ahí nos están conociendo claro es un es un momento que es como se, se concentra todo en el tiempo y se concentra un poco, se, se, os pone, se os pone a prueba, se os valida eh, y todo en el tiempo. Entonces eh, es, es una súper es una herramienta y acaba siendo, pues muchas veces es una plata, permite ser una plataforma para luego seguir creciendo como proyecto y avanzando, pero tenéis esa experiencia que os, que os, ha, que os ha recolocado. Podríamos conocer alguna experiencia por si hay proyectos acá similares a las experiencias que vas a conocer, así se inspiran. ¿no? Igual ahí, Gloria, tienes una pregunta? Adelante, antes de... Compartir. Hola, buenos días a todos, muchas gracias Inés por tu, por tu compartir, porque sí, efectivamente, hoy llevo muchos años siguiendo a Goteo porque, bueno, pues me llamó la atención, no me acuerdo de qué manera... Eh, no he ayudado o no he sido eh, cofinanciadora porque eh, eh, ha coincido con años en que no en que estaba bueno, con bajo mínimos económicos ¿no? pero efectivamente eh, pues sí, no es tan fácil como parece ya lo intuía yo no pero en el tema por ejemplo, en el caso mío ¿no? de un libro, yo he publicado un libro hace ya años pero con una editorial y bueno, lo, lo auto-edité, digamos, lo autopubliqué no uh -huh. porque fueron era un tema mm, personal, más bien, y, y social, pero bueno, pues como que no encajaba con las editoriales, yo tenía prisa. En ese momento sí, sí tenía dinero, algo, y dije, me lanzo. Pero claro, tengo muchas ideas ¿no? sobre futuros libros y algunos están escribiéndose ya. Entonces, ¿cómo haces aquí el equipo? Claro. Pregunta, ¿no? Porque claro, cuando tú has hablado de equipo, lo primero que yo pensaba, estoy sola como la una, ¿no? Porque efectivamente cuando se trata de, de una autora, está sola, vamos. Está el tema después de público objetivo, de machacar con todo mi cariño, ¿no? A mis amigos y, y familia, que eso lo, lo tengo, lo tengo ya desde, desde ya. Pero claro, tú haces mucho hincapié en esto del equipo. ¿No? Y... y las alianzas. Sí, sí en en caso, un... tipo, Inés. O sea, bueno, no. yo te, en este caso, eh, te recomendaría, el, primero a nivel de alianzas, se me ocurre, eh, tu libro, compartir con proyectos sobre la temática de tu libro, o sea, generar alianzas en... en en, en ese sentido, conocer proyectos similares o proyectos que abordan la misma temática, eh, hacer intercambios, eh, colaboraciones, y, y ahí vas trabajando esas alianzas que luego más adelante te puedan servir en un crowdfunding. Y a nivel de, de equipo, como, como proyecto, de eh, eh, igual te recomendaría... Eh, Pedir ayuda a, a quien veas que vaya a, a, a, o a quien veas que esté, que sepa de redes sociales, de comunicación estratégica, de mensajes en tu entorno, o sea, eso, eso funciona muy bien. y eh, Que te vayan a echar una mano eh, para crearte un, un perfil eh, en redes sociales, pero también es como un perfil de tuyo de, de, marca, de marca personal como autora o como experta en el tema sobre tu libro y, y, y ir trabajando eso y para cuando te lances a campaña ya tengas como un, una una, una referencia seas ya una referencia y, y tengas ya ciertos seguidores eh, porque porque, claro, necesitas eso para, para, para, el, para el crowdfunding, en realidad necesitas, eh, es, es como el, el, la diana de criterios, el, el jueguito que hemos hecho, esa reputación, que suena fatal la palabra, ¿no? pero es esa, mm -hmm. ese, ese estar localizado en el mapa de, de, tu, de tu sector, entonces eso... Es ir trabajándolo poco a poco, poco a poco y no dejar de, de pedir ayuda en tu entorno a quien veas que, que sepa o consejo que sepa que, que, se, que se maneja en eso. Y luego, bueno, se me ocurre que como ha mencionado Romina, eh, la sesión sobre marketing digital, bueno, todo este tipo de cosas, de cabeza, <risa> de cabeza, claro. Eh, pero sí, es lo que decía, para impulsores individuales es, es un reto bastante más gordo porque bueno, te, te enfrentas tú misma a las preguntas de cómo, cómo oriento esto, cómo no tienes ese compartir con, con otros miembros el, las dudas y las inquietudes, eh, es ir rodeándose de, rodeándose de gente que para, para, para escritores a veces necesitáis ese aislamiento ¿no? Que, que para, para la inspiración para, para crear. Pero en este caso, hace falta, hace falta pedir apoyo y, y, y compartir ideas y, y ahí encontrar la que, la que puede funcionar. Sí, correcto, correcto. Entendido, muchas gracias. Ánimo, sí, eres... es difícil. Sí, Hacemos una pregunta más y después pasamos a experiencias. David, que le ha levantado la mano? Hola, buenas. Eh, Hola. He llegado tarde y no, no, no he podido ver el principio. Eh, muy interesante, eh, quería preguntar un par de cosas a Inés uno es, eh, yo estoy en fase eh, lanzar una idea y ver si hay gente interesada en esa idea lo quiero hacer tipo suscripción buscar leads y, y que la gente eh, pueda apuntarse para obtener esa métrica eh, uh -huh. eso en, en parte ya es un plan de marketing entonces mi, mi pregunta era, no sé si en goteo este tipo de planteamientos pueden entrar para eh, lanzar alguna campaña o eh, si tenía pensado goteo en una fase posterior, pero si tengo que hacer un plan de marketing bien hecho, como, como hay que hacerlo con goteo, casi me interesa hacerlo para las dos cosas. O sea, um, lo lanzo con vosotros y ahí obtengo leads, pero no voy a tener producto o servicio para poder presentarle a los usuarios. no sé Mi pregunta es, no sí. sé si hay gente que lanza solamente para obtener leads en una campaña en goteo o si en vez de hacer dos campañas que me va a generar mucho trabajo a nivel marketing mm. eh, me compensa esperarme y lanzar goteo cuando realmente hago un esfuerzo muy grande a nivel marketing y ya lo mm. hago porque tengo algún servicio que habrá que tirar pero tengo algo mm. mucho más complicado. sí, entiendo lo que, lo, que tu experiencia que dices, que lo que hace la gente. Hay de todo. Es que hay de todo. Depende mucho del, del nivel. Igual, igual, si quieres, podemos hablarlo como sobre tu proyecto concreto y sobre, sobre el punto que, de, en el que estás. Es que hay de todo. Hay quien le puede servir, eh, que, se, que se atreve, porque también es una es una apuesta relativamente arriesgada el, el no tener producto concreto. Eh, puede hacer que no llame tanto la atención tu campaña de, de crowdfunding. O sea, les estás vale. eh, pidiendo recaudación a una cosa todavía un poco confusa en el aire y no está suficientemente mmm, enfocado todavía. Eh, no lo sé. Eh, si quieres, igual lo podemos hablar mmm, por, por separados. Voy a dejar mi vale. correo. Uh -huh. Eh, igual lo podemos mm, sí, luego de Perdón, a lo mejor, perdón, a, a lo mejor es un de... poco egoísta porque no quiere hacer dos veces el plan de marketing o dos lanzamientos porque es más cómodo para, eh, ya que no tiene recursos, no estar liando. Ya. No, no, no, no, no. Está claro que es, un, es una cuestión de recursos. Eh, sí. Pero es a ver la forma de que puedas aprovecharlo uno para lo otro. A priori se me ocurre, pero claro, no conozco tu caso, pero se me ocurre eh, aprovechar el trabajo previo que vas a hacer de plan de marketing previo, para después cuando ya te. Es lo que me viene de bote de pronto, ¿no? Para después cuando tengas tú. ya tengas una reflexión hecha, un pequeño recorrido hecho, un, un marketing, no solo imagen de marca, pero un, un planteamiento, un un storytelling ya un poco planteado y hayas visto que ha funcionado o no y ya aportar um, por lanzarte al crowdfunding con, con esto un poquito más, más trabajado, aportando eh, pues beneficiándote de todo el trabajo previo, yo creo que puede ser eh, puede ser como con, te puede consolidar, acabar de consolidar uh -huh. eso es lo que me viene así pero igual si quieres lo hablamos por genial, gracias Igualmente, para que todas sepan, vamos a mandar el contacto de Inés si nos autoriza el mail para si después nos surgen preguntas, digamos, específicas. También después le vamos a mandar algún material complementario a la jornada de hoy, vemos si mandamos las presentaciones, vamos a mandarles, después les contamos. También a una forma para seguir todos en contacto, así que esto, como decía, recién comienza, esas comunidades. Así que estaría guay por ahí para contestar la pregunta de David o otras preguntas de experiencias saber ver conocer, ¿no? Eh, otro, una, ¿Algunas experiencias de crowdfunding de goteo? Sí, os cuento. ¿Nos habías comentado? Sí, total. A ver, comparto otra vez. Bueno, he cogido proyectos así un poco de todo tipo, aunque viendo que estáis todavía en una fase más incipiente. A lo mejor os pilla todavía un pelín lejos, pero bueno, para que veáis un poco el tipo de, de proyectos que funcionan, las necesidades que plantean, cómo plantean su, su narrativa, el, cuánto, cuánta recaudación eh, consiguen, consiguen con el crowd. Eh, bueno, esto es un festival en Galicia de arte urbano feminista. Y ellos planteaban eh, la necesidad de, de una, bueno eso les pilló la, la crisis y la pandemia de por medio y les pilló la, la, la, tenían la necesidad de adaptar su programa habitual a, a uno digital y eh, bueno, se habían quedado sin, sin financiadores, sin patrocinadores y entonces eh, eh, se lanzaron al crowdfunding. Ellos eran la segunda, la segunda edición del festival, entonces ya tenían ese, ese recorrido. Eh, a ver, tengo mis notas porque no hay tantos proyectos al final. Eh, tenían este proyecto... Hizo un ejercicio enorme de transparencia, de, de, de desgranar eh, sus necesidades una a una. De hecho, a lo mejor lo que podríamos hacer, no sé, Rumina, es irnos a la página de, del proyecto y, y verla. Igual hacemos eso y así veis un poco cómo, uy, cómo es la plataforma. Está en, en galego. Eh, ellos le marcaron la continuidad de, de la FES porque era una edición una segunda edición y mirad si queréis podemos ver las necesidades y mirar lo bien desgranado que está claro esto es un trabajo de, de, de, de enfocar el proyecto de formular el proyecto eh, las actividades eh, las eh, cada una de las necesidades que, que emanan de estas de estas actividades las necesidades presupuestarias entonces por ejemplo honorarios eh, desarrollo de cuatro talleres de creación eh, o documentación fotográfica bueno esto en rojo es el presupuesto mínimo y en verde es el, el presupuesto óptimo materiales para la realización de piezas artísticas costes derivados entonces también la descripción misma de, estos, de estas necesidades eh, es importante quizás no todos los cofinanciadores se meten a, a mirar en qué os vais a, a gastar el euro, pero tenéis que hacerlo. Es un, un ejercicio de, de, de transparencia e importante y nosotros sí que lo miramos, porque si no está claro, no, no, no nos acabamos de fiar. Eh, costes derivados de la... Bueno, y mirar aquí sí que habían incluido eh, la comisión de goteo. Eh, en fin, y mirad, podemos ver también las, reco las recompensas, bueno, no, quizás no, no os lo he dicho porque tengo unas mm, diapositivas al final, pero una recomendación enorme es que os metáis en la página de goteo, en el hay un buscador de proyectos y miréis proyectos similares al vuestro, os inspiréis de, mm, de cómo lo han planteado, de cómo han planteado el... La, la formulación general, las recompensas que han pedido como, como financiación, qué tramos de recompensas, qué tipo, pues aquí, por ejemplo, Sticker Art, esto es una, una es pegatina. Más. Claro, el, el, si, os, si, si venís del sector cultural, eh, hacer unas recompensas chulas y tal tales, como más los pilla más cerca, no es más, es más fácil. Pero, por ejemplo, tenían una taza con un diseño. Así, igual, una bolsa, otra taza, un graffiti, bueno, mascarillas, eh, camisetas, ellos tiraban mucho, mucho de merchandising. Eh, una pieza, esto es una recompensa un poquito más exclusiva, una pieza de un artista del, del festival. Eh, eh, hace mecenas, veis, para estas, mirad, y aquí consiguieron una aportación de 1.400 euros, un confinanciador. Y esto, previsiblemente, era alguien con, con quien ya habían acordado, antes de lanzarse la campaña, esta, esta, esta aportación, con quien ya habían hablado, ya conocían, había confianza suficiente, les, les interesaba mm, a esta entidad, o a esta organización, eh, o a este mecenas, le interesaba... Eh, aportar a este proyecto y no, no surgió probablemente no surgió de la nada colaboraciones veis este apartado de colaboraciones que os mencionaba al principio, no monetarias pues eh, necesitaban alojamiento para artistas, material para la, para la realización de las intervenciones y talleres, botes de pintura pinceles, pues en vez de pedir financiación para ello, piden eh, preguntan si alguien de su entorno, previsiblemente de su comunidad, eh, en el mundo artístico y en el mundo del arte urbano, eh, les pueda dejar eh, todo este material. Una grúa elevadora. Eh, pues esto, a ver, os voy a pasar otro ejemplo. Eh, había pensado, eh, mira, Colombre. Colombre para lo que es la, a ver, que no me veo, la eh, reorientación de un proyecto, en este caso, bueno, eh, y en caso de situación de crisis. Este es un espacio también cultural, vale, igual el siguiente, el cambio de sector, eh, pero este es un espacio eh, que, bueno, mmm, se vio... Eh, afectado por, por el confinamiento y la crisis y no tenían para, creo que era, sufragar los gastos, los gastos de mantenimiento durante el, peri el periodo de hibernación cultural, de la, durante la COVID. Entonces lo plantearon como operación rescate. Y gastos de mantenimiento, que es luz, agua. Eh, y entonces, a ver... Es interesante aquí ver el número de cofinanciadores, era un presupuesto de 4.190 eh, y yo creo que en este proyecto eh, lo interesante es que, bueno, es un proyecto comunitario ya y no, lo he, no he hecho hincapié en ello, pero eh, de ahí un poco nuestra cercanía también con el mundo de la economía social y solidaria, eh, los, los proyectos colectivos funcionan muy bien en crowdfunding porque el, el mero hecho de tener a muchos integrantes de, eh, del equipo y del proyecto hace que cada uno tiene su propio círculo y eso permite que el círculo del proyecto sea más grande, entonces eso, eso es a tener en cuenta y en este caso yo creo que es lo que les benefició y, y, y en este caso también, eh, la, las de, de este proyecto, eh, imagino que las aportaciones no vendrían solo de los integrantes del proyecto y sus círculos cercanos, sino de quien alguna vez ha pasado por ese espacio, alguna vez alguien ha oído que se hacía tal actividad en este espacio eh, tan, tan importante en Sevilla y, hay, y se está cerrando, o sea, hay que salvarlo. Entonces, eh, ese, ese discurso... A quien le pilla un poquito más lejos que no es tan central para el proyecto, pero ese discurso eh, cala, cala un montón. Y estoy viendo, a ver, agradecimientos y, y, y recompensas, eh, pues un libro, claro. Entonces aquí también se beneficiaban un poco de, toda, de todas las, de las creatividades de, del espacio. Eh, Inés, Kevin, querías una pregunta. una no, Kevin. Buenos días, señor. ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal, Kevin? Buenas, nosotros pues estamos creando un proyecto para la educación. Lo que tenía, bueno, lo que me surge un poco de duda es por si nosotros podíamos ir actualizando la, lo que vamos haciendo en la página de ustedes. Por ejemplo, nosotros ya tenemos bastante con los pocos recursos que tenemos entre la ayuda de los que somos, que somos una clase de 12 personas, pues vamos utilizando nuestro material porque queremos más como, queríamos hacer una obra de arte, pero pues con el tema del COVID y todo eso no, no hemos podido y hemos decidido pues grabarla, que, es, uh -huh. que va dirigida para los adolescentes, que cuando son eres adolescente, pues más o menos que no, no tienes muy el camino correcto cogido. Lo que quería, quería preguntarte que para por ejemplo si nosotros vamos grabando escenas y eso podríamos ir subiéndolas para que vayan veo para que vayan viendo nuestro progreso bueno eh, te re, entiendo que te refieres a durante la campaña sí, claro pues, eh, hay varias cosas entonces o sea me imagino que os lanzáis a campaña y tenéis materiales audiovisuales eh, de, lo que, de lo que habéis creado, ¿no? sí. eh, Tenemos, hay varios espacios, está el vídeo, eh, que os voy a poner, el vídeo central de la campaña, que aquí este solemos hacer hincapié en, en que cuanto más enfocado esté en la recaudación, en el crowdfunding, mm. la necesidad que tenéis... Eh, mejor, es este que aparece en la página de Goteo. Y luego solemos recomendar utilizar estos, eh, estas mm, mini cápsulas ¿no? de, de material audiovisual más, más, más, más corto y más ligero para durante la campaña. Es lo que a priori lo que, lo que, te, lo que te diría que puede ser para vuestras redes sociales, para atraer... Con es, por medio de esos vídeos y esas mini cápsulas, atraer a público a vuestra página de goteo. O bien también la otra opción es eh, que lo utilicéis para seguir avivando la campaña en la plataforma con quien ya ha aportado. Aquí hay un, tenemos un apartado: gestionar, eh, a ver, perdona, que justo ahora mismo, blog. Entonces, aquí hay un apartado en, en, cuando ya estáis en, en campaña y es que podéis ir publicando novedades eh, según vaya, vaya evolucionando, evolucionando la campaña. Entonces, ahí podríais hacer un post, por ejemplo, y decir, hemos llegado a mm, tanto porcentaje, ya somos X cofinanciadores. Por favor, no dejéis eh, de compartirnos, de difundirnos aquí os ponemos este nuevo vídeo eh, para que os animéis y veáis tengáis más idea del trabajo que hacemos o una cosa así no sé si te he contestado a la pregunta si sí, también pregunta. Los, sí, es, es, sería esa comunicación con quien ya ha hecho una aportación a tu proyecto mm. eh, otra Bien. opción pero ya pero ya es eh, es más arriesgado y a veces no, no funciona porque sobrecarga demasiado eh, la, la, la, la página de la campaña. Aquí podéis ir subiendo enlaces y enlaces a vídeos y a veces os, se os previsualiza también, depende de la plataforma YouTube o Vimeo, eh, se os previsualiza aquí en el. En el, en el formulario de proyecto pero claro, eso no es una actualización es ese, la presentación vuestra página central de proyecto entonces podríais incluirlo ahí pero por lo general en la página de proyecto solemos recomendar que os centréis en el vídeo central y, y esas pildoritas las, usé, las uséis durante la campaña para atraer público a vuestra, a, vuestro, a vuestra página central o para la comunicación con quien ya os habla. Perfecto Vale. Muchas gracias. Eh, ah, yo he dejado de compartir pantalla, pero quería irme a otra. A otra. Eh, antes hablábamos de sí eh, por el chico de la campaña por la renta básica. Mm. Eh, se me ocurre, bueno, es que se me ocurre encuesta monarquía... Eh, Ah, la de los medios de comunicación, ¿no? Sí, eh, en Cuesta aquí, aquí está. Uy, no estoy compartiendo. A ver. Para ver las recompensas, yo creo que ahí no tenían muchas recompensas mecenas. Mira, vamos a, a ir mirándolo porque eh, esta compañía la asesoró asesorio un compañero. Bueno, esto es una, una, una serie de, de medios de comunicación independientes que decidieron eh, recaudar fondos para, eh, aquí lo, lo voy a leer, el mayor estudio de opinión sobre la monarquía española. Una cosa que no se hace, es un tema político, es un, entonces eh, es un tema de, de incidencia y eh, entonces... Aquí las necesidades, eh, toda esta investigación, encuestas, difusión de la campaña. Veis, aquí tienen, tienen también incluido en su mínimo los gastos de campaña, eh, material audiovisual. Entonces, bueno, principalmente son los gastos de, la, de esta encuesta, de esta, de, esta, de esta investigación. Y entonces, para, yo creo que era Luis que preguntaba por recompensas más, más eh, simbólicas. Eh, por aquí tienen tu nombre, aparecerá como mecenas de la encuesta, que no quiere hacer el CIS. Ah, un poquito más, eh, por 10 euros. Eh, agradecimiento en los, en los medios. Agradecimiento en los medios más un tuit de agradecimiento. Entonces veis, tampoco es eh, una cosa muy, muy complicada. Una charla, mesa redonda. Dos charlas. Eh, libros electrónicos, material digital. Entonces, ves que no, es, eh, no son productos y servicios eh, físicos y como en este caso se trata de una campaña muy de incidencia, eh, ellos como impulsores han estimado que su público no necesita tanto eh, ese plus eh, de producto eh, o de merchandising. Eh, entonces, ellos saben cómo responde su público y saben que van a... Van a, van a realizar una aportación más por afinidad, por ideología, por, por estar alineado, por seguirlos, por seguirlos ya desde hace un tiempo y estar, estar eh, comprometidos con, con, la, con esta causa. Entonces, eh, respondiendo a Luis, mira, es todo un poco cómo lo, lo enmarques. Aquí han hecho unos vales, eh, unos sí, una especie de imagen me vales es que eso ayuda más, aunque, no, aunque sean cosas muy sencillas y, y muy simbólicas pero mira, esto es como un pooling más, atrae un poco la atención y, y te indica al cofinanciador que, que está pensado, o sea que no es eh, eh, gracias por tus 10 euros ya está, hasta luego, no hay un pelín de trabajo más por detrás eh, entonces eso da, esos son indicios que al cofinanciador le, le entran bien. No sé si sigue Luis, yo he seguido con este, con este ejemplo. Y mirad, por ejemplo, toda la gráfica. Bueno, esto también hay que decir, son, es una plataforma de medios independientes, experiencia en comunicación tienen, pero, pero bueno, lo, lo plantean de una forma chula. Es muy importante también la eh, descripción del proyecto. Y va a irme yo a la. Bueno, bueno claro. Es muy importante también eh, la descripción en, en, en esta sección experiencia previa y equipo que os, eh, os describáis, os presentéis y, me, y pongáis fotos de, de vosotros, vosotras, el equipo, eh, porque eso aporta una cercanía que, que no es una organización con una misión y ya está es, somos personas llevando a cabo un proyecto en el que creemos y somos personas igual que tú y, y eso aporta un elemento también que, que, ayuda, que ayuda para proyectos incipientes como los vuestros eh, ayuda un, un montón ¿Qué más ejemplos? Os la, la... Ah, qué bien. Sí, sí. Ah. Genial. Ajá, ajá, genial, genial. Qué guay. ¿Qué no más? Sé si ¿Hay más tipo de proyecto que le gustaría conocer una experiencia, más de productos? Si no conoce bueno, no sé, los proyectos que hay presentes. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar sobre alguno en particular se le ocurra. Aprovechar que está aquí. Claro, eso es Aprovechar aprovechar si, si quieren presentar vuestro proyecto y, y preguntar si hay uno similar, que da muchas pistas, la verdad. Sí, mira, os voy a... Bueno, es, estoy atenta ¿eh? si alguien quiere preguntar, pero si no, mientras lo que os voy mencionando también es que en la, en la página de Goteo, ahora, ahora nos vamos a meter y ahora echamos un ojillo para que veáis dónde buscar. Eh, nosotros trabajamos lo que llamamos canales, que son espacios dedicados a proyectos de una temática específica y tenemos un canal específico para economía social y solidaria. Ahí. Eh, entonces ahí podéis buscar proyectos eh, de economía social y solidaria, probablemente que os vayan a, a resonar y que alguno habrá de vuestro... De, sobre vuestra temática o vuestra bueno, círculos afines o en vuestro territorio o campañas que os hayan llegado, ahí, ahí seguramente podáis ubicaros un poco, igual que el canal economía, este canal economía social y solidaria ahora os enseño en la página web eh, está el de Crowdcoop eh, que es el proyecto este que os he comentado al principio en Cataluña de capacitación integral y creación de cooperativas hay también eh, echar un ojo a proyectos en general eh, cooperativos mm, pero bueno, como, como han estos proyectos como han pasado por un proceso de acompañamiento, formación y seguimiento como muy muy dedicado, en general son campañas que están muy trabajadas y que han funcionado bien entonces os, os recomiendo también el, el canal CrowdCop, ahora, ahora os enseño eh, Voy a, mira, antes de enseñaros la web, os propongo, os mandaré estas diapos, a través de Romina os, os hago llegar estas diapos y os haré llegar también eh, este formulario, que es el mismo formulario que tenéis que rellenar en, eh, en la plataforma, pero si sois eh, equipos y, y bueno, proyectos colectivos, a la hora de trabajar en grupo, es, mmm, funciona, funciona mejor trabajar en modo analógico, entonces os pasaré esta, este formulario donde básicamente es ponerse a, a redactar, que luego lo, en, en equipo lo, lo pasáis otra vez a digital con un Google Drive eh, colaborativo o, o la herramienta que utilicéis colaborativa y así funcionáis. Pero bueno, para poder trabajar en analógico y no solo ahí limitaros en, en, en la plataforma, os lo, os lo voy a pasar también. Entonces, nos met, me meto a goteo.org. Voy a compartir aquí. Entonces, estamos en goteo.org. Aquí es donde solemos señalar proyectos eh, que están en campaña, que necesitan un, un empujón. y me voy a ir. Aquí tenéis, de, bueno, echar un ojo: convocatorias de Match Funding que os he comentado y los canales de goteo. Esto es lo que os, lo que os acabo de comentar. Clicad por aquí. Bueno, Corona Cero era una, una iniciativa durante la pandemia para proyectos eh, para paliar efectos de la crisis sanitaria. Entonces aquí tenéis los canales, canal Crowd Coop, que os acabo de comentar, el proyecto para impulsar el cooperativismo en Cataluña y el canal Espacio de Economía Social y Solidaria y aquí podéis entrar y aquí ver todos los proyectos que hay en este espacio para ir inspirándoos. Aquí hay más, más... Tenéis más páginas aquí. Y luego la otra herramienta que os quería enseñar. Bueno, me vuelvo a la página principal. Y, ah, no, claro, estoy en el canal todavía. Es... Aquí. Esta lupa. Eh, pues Voy a poner ecología, buscar, y aquí, aquí está: podéis, podéis buscar, buscar por palabra clave, por territorio o por categoría de compromiso social todos los proyectos que pasan por boteo, que han pasado por proyecto. Entonces, esta es una herramienta súper útil para vosotras para iros inspirando. De, de proyectos, ideas, eh, formulación, recompensas y, y, y presupuestos, así que os animo que, a que le echéis un ojo al buscador y, y nada más. Lo que sí que os quería pedir, bueno, si tenéis algunas preguntas más, eh, sería meternos una vez más en el menti a que contestéis unas preguntas de, de, rápidas de evaluación, es bastante intuitivo sobre qué os ha parecido la, la sesión os voy a poner aquí los códigos de Holanda invitamos a siempre contestar estas evaluaciones que nos ayudan mucho a poder seguir mejorando y claro. a ver que son vuestros intereses ¿Vale? Total. a mí me ha dado la impresión de que he hablado muchísimo y, y es que tengo muchas... <risa> ese es el indicador, pues así que si queréis comentarlo adelante con total transparencia porque también eh, nosotros ahí intentamos cada vez hacerlo más dinámico en general nos gustan sesiones más, como más largas, de, de nada, de, con más dinámicas pero ya como ponerse en el planteamiento de ponerse a, a trabajar una campaña, a diseñar una campaña Así que a ver, os he metido ahí el código de, de ir el link al Menti. ¿Habéis aprendido algo? Mira, pero sí que sabíais algo. ¿no? Algo sonaba, ¿no? Mira. Genial. ¿Os veis capaz de impulsar una campaña? Tachan, oye, esto es un indicador. Genial, 4,3. No está mal. Bueno, la verdad es que... Eh, estas sesiones eh, ayudan un montón porque eh, al final el seguimiento que hacemos nosotros en goteo es, es muy telemático y bueno, verse las caras eh, compartir dudas, así, ayuda, ayuda bastante, que el seguimiento telefónico de, o videoconferencia lo hacemos en casos puntuales cuando vemos que estáis muy, muy perdidas pero mm, así que nada esto sirve, sirve un montón Gracias, Romina, por la, la oportunidad. A ver, he pasado de, de, de Diapo, ¿os gustaría impulsar una campaña propia? Entonces aquí, para mí es un poco indicador de si, si estáis en un punto que lo veis, mira, una persona que sí que está pensándolo muy seriamente o gente que lo tiene un poco en el radar, o para nada, esto se ha asustado y nunca más queréis volver a hablar, a hablar de esto. Qué bien. Claro, nosotras seguimos ahí en, en, intentando ahí plantar semillitas eh, y recordar que existe el crowdfunding allá donde, donde podemos. Y ese tipo de, de sesiones ayudan. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que os lleváis? Esto sí que me, me interesa. Ahora, a ver que, cuáles son los mensajes que os han llegado. Veo que está participando poca gente, ya es que es como sí. el final de la sesión, Eso es lo que pasa. Al final, la gente se tiene que ir. Igualmente, como le vamos a enviar también una, una encuesta desde Economistas vía mail con el material de Inés, así que Inés, te podemos hacer llegar porque hay preguntas similares también uh -huh. de, de evaluación. Y ahí les compartí también un, un link. Donde, que es un canvas, es un lienzo donde pueden poner, digamos, vuestras necesidades O qué les gustaría, digamos, conseguir en este espacio de, de las EPS ¿No? Qué redes quieren, digamos, eh, digamos conectar, hacer Y también les invitamos a, a poner los temas que les gustaría que trabajemos durante estos encuentros ¿Vale? Entonces también nos permite ir, eh, digamos, recogiendo la información así podemos digamos, seguir acompañándolas y acompañándolos en este, en este proceso, ¿no? de poner en marcha un proyecto, fortalecerlo, consolidarlo, etc. Entonces, nada, la verdad, súper interesante, yo que aquí soy fan de, de goteo y digamos soy bastante aportadora en proyectos, eh, siempre me voy fijando a ver dónde, dónde puedo ir aportando, más allá de, de las recompensas que dan, sino también de, de saber que fortaleces... Los proyectos, y yo sigo particularmente justo el canal de Economía Social y Solidaria, donde hay proyectos digamos, cercanos, donde somos digamos, la capa de la cebolla esa que, que vamos aportando y sí. este tipo de proyectos. Sí, nosotros Y parte nos de esa CF en algunos proyectos soy más cercana o más lejana, o, o los conozco uh -huh. a través de otra gente de las redes. entonces Claro, claro, claro, claro. Así, al final es, son, son redes. A ver, estoy viendo el crowdfunding es una potente herramienta de marketing que te puede ayudar a poner los pies en la tierra y saber si tu idea de negocio es viable tal cual, que bien perfeccionamiento de la herramienta alternativa a la financiación tradicional tomarse este proceso como un, un gran parte del trabajo para arrancar con el proyecto fase adecuada para hacerlo y orden de magnitud de trabajo oculto, Ajá, claro es que no hay que idealizarlo tampoco, hay que, hay que prepararlo bien, pero, pero animarse que es, que es una super oportunidad. La descripción de las fases para conseguir el éxito en el crowdfunding y puntos relevantes, sí, si eso os ayuda mucho a, a los proyectos. ¿La presentación te ha parecido un super rollo o esto ya es para mí? no, no es muy interesante. Sí, vale, gracias, gracias. Lo <risa> <risa> si vale. tengo vale. un problema en, tu, en tu, pero, pero uh, ya yeah, uh, captura todos los uh, puntos. El, so. hay, mu hay, hay mucha información, soy consciente. Personalmente, soy muy interesante en Alianzas, en, um, uh, también para probar los proyectos y uh, mm -hmm. también um, uh, aprender cómo comunicar okay. globalmente en Europa y en otros sitios um, mm -hmm. que no tengo experiencia en esto. Mm -hmm. so es muy interesante yeah. para probar y sí. más que financiación en actualidad. Mm -hmm. uh, para probar y uh, aprender algo sobre la comunicación cómo uh, avanzar la proyecto. Claro, total, total, total. Porque sí. ese es un arte especi especial. ¿Para que me hay que saberlo. Ah. Eh, bueno, eh, hay quien se mueve mucho por intuición sí. y comunicación, pero bueno, eh, es un sector mm, hiper profesionalizado. Eh, también podéis pedir ayuda eh, a quien se dedica a ello. Eh, pero para quien no tiene recursos al final, os movéis eh, por intuición, por prueba-error, por eh, imitación de otros proyectos, así es como, como vais avanzando cuando no hay recursos al final, pero sí, agree. <risa> Eso Inés, y retomando eso, por eso el, la posibilidad de aportar ahí en, el, en ese Canva, en ese lienzo que les compartimos en Economistas, es para generar esa red, ¿no? ¿Qué, qué habilidades uh -huh. que tengo yo? Y poder, digamos, escribirlos ahí y poder entregar, digamos, esta red de, bueno, yo tengo conocimientos de comunicación, en mi proyecto no, no, no, digamos, ya los he desarrollado, puedo aportar los conocimientos míos de comunicación en otro proyecto, y ese proyecto me puede aportar sí, sí. una debilidad mí entonces... Creemos que esta parte virtual facilita mucho ese intercambio, pero es verdad que es difícil poder incorporarlo. Entonces, a poquito, a ver cómo lo podemos ir haciendo en estos espacios ¿no? que tenemos en Economistas para poder tener esa red. Así que ahí invitamos a, sí. a completar ese, ese lienzo, que igualmente se los compartiremos. Mira, voy a, como ya estamos hablando, voy a dejar de compartir pantalla y ya tengo suficientes elementos de la, de la evaluación. Si quieres... Nos metemos al, al lienzo. Me comparto el lienzo para que lo vean. Igualmente, eh, la idea es que se los vamos a mandar por mail. Igual que una evaluación que también invitamos a, a, a, a responder. Así, Ahí tienen un poco el lienzo. Como verán, lo importante es no poner digamos, los, los post it encima de otras porque no las podemos ver luego, todas nos podemos leer y verán ahí la parte de escribe tu nombre de iniciativa, si tienes alguna página web, redes sociales, para que nos vayamos conociendo. Y aquí, ¿por qué no lo puedo mover? No sé por qué. Se va a mover lo otro. Es bueno, qué tipo de proyectos, iniciativas, uh -huh. quisiera, eh, digamos, ideas formativas, nos me gustaría recibir. Como esto es muy raro, eh, la compartí pantalla, ahí está. Escribe post-it con diferentes ideas sobre posibles actividades formativas que te interesaría para tu sí. proyecto, así que invitamos a ahí a escribir temas. Y aquí, si sí, quiero, digamos, algún tipo de nick algo para mi proyecto y me lo puede, digamos, dar otro proyecto que está apuntado o mismo quiero promocionar mi proyecto, por qué no apuntarlo, ¿no? Una tabla de anuncios como toda la vida en los locales del barrio, no hacerlo digital. Así que te lo vamos a mandar por email también que les vamos a mandar el material que nos presentó Inés, links de interés, algún proyecto también de inspiracional y, y seguimos en contacto. Parece, no sé si alguien más imagen algo. No Muchas gracias, Inés, nuevamente. Nada, gracias a vosotras. La verdad, siempre sí. es un placer contar con Goteo. Somos fans acá en Economistas de qué guay nombre Y nosotras economistas. Es que tenéis que esto es, es natural. <risa> Así que... eh, mira, qué bien. Gracias a las que os habéis conectado. El día continúa. Sí. <risa> Así que para ser puntuales, nos dejamos aquí.